Ese cigarro hasta mañana que te dure. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Activo los nenes, tú quieres te flow pero tú no lo tienes. Tú quieres pegarte solo que se mueve. Checa tu cubata, no se me lo lleve. No está preparado para la que se viene. No sabes de coco ni sabes que huele. No sabes de nada, de nada, de nada. Voy me y no quiero más. Esta noche viaje espacial. Voy con un lote especial. Voy con mi gun, y eso todo me da igual. Los días me rayan, he parado las balas, el limpiado me try. se Si me jodió el chale, no hay reset pantalla. No le quita el cierre y le pincha la paya. La teta, no un secreto. No estamos mal, pero es que es normal. Medio cacharro y un misterio hace pan. Haz una noche perfecta para gastar. No te leo con una fin fatal. Tengo algún para viviendo la sema, por no desperdiciar, se tragan las flemas. Tengo algún control otro problema antes que resolver ningún tema. Te, te Tengo ese feo que quema y las cosas que quiere la nena. Te tengo de todo, ya no quiero más. La tatera, las tiki, y lo detrás. Media onza son cielo y piensan que no van y están pa' atrás. No saben de money, no saben de cash. Me dice el rapero que de que va. Me movo de todos los siento, pero todos es igual. Esto vendéis de todas las calles. Pero yo quise ya andar de Lo vigilo y tú dale, dale Pa' salir de tranqui pa' no se sale Puro bandas picando cristales Esta noche normal que no jales eh, eh, No estamos mal Pero es que es normal Medio cacharo y un blisterio de pan Hace una noche perfecta Una noche perfecta para gastar. No te leo con un